Carlos Córdoba, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Buen día. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Un bueno, gusto. ya Un gusto. de vuelta, Carlos. De vuelta y antes de lo, de lo esperado. Eh, sucedió algo que no estaba previsto en, en toda esa grilla de eh, lugares donde se podía parar y después seguir caminando. Uh -huh. Que es que en la Ruta 7, a la altura de Rufino, ya en Santa Fe, se convierte en una ruta demasiado angosta... Eh, la parte lateral, o sea, lo que es eh, la banquina. ¿Peligroso para caminar? No, no, imposible, imposible. Imposible. Apenas un metro, cuando quise intentar caminar por ahí, el, el bocinazo del primer camión, porque claro. pasaba apenas a 50 centímetros de donde yo caminaba, la misma gente del lugar me dijo, imposible caminar por acá. Ahora, Carlos, contémosle a la gente, por si alguien se lo perdió usted, se fue caminando desde Mendoza hasta Buenos Aires, llevando el reclamo de los jubilados. De los jubilados, Que sí. lo que piden es un salario... <risa> Ahora, sí, sí, Digno. es más, ya me quedé corto en el pedido mío. Y sí. Ya cuando llegué a Buenos Aires estaban pidiendo 130 mil, algunos 150 mil. Pero yo te muestro algo para que veas vos esto sí. que nació acá, nació en Mendoza, desde Newell, pero gracias a vos, a todos ustedes, a la difusión que tuvo todo esto. Eh, por ejemplo, en Buenos Aires muestro un PIN, que este PIN me lo entregó un grupo este, de jubilados uh -huh. de Salta, que enterados de todo esto, viajaron especialmente a, a Buenos a Aires. Aires. Increíble, pasaron cosas hermosas, historias que nunca más voy a olvidar, uh -huh. de los dolores de, de muchísima gente. Porque te encontraste, me imagino, gente. con primero la solidaridad de los, sí. de los jubilados y no. de la gente en general, no solamente de los jubilados, pero me imagino que te habrás encontrado con muchísimas historias en el Sí, camino. sí, sí, las historias estas bonitas, de salir de acá y la banquina de acá, la Ruta 7, no existen es pura piedra, entonces este, eh, es muy corto la, los lugares no se podía avanzar bien, pero bueno, cambia allá en San Luis, uno no se fija eso cuando vas, en, el auto. vas en auto, no eh. no te fijas eso. Bueno, pero llegamos a, lo quiero relatar porque realmente me tomó un minuto. Sí, sí, claro. Este, en Palmira, por ejemplo, Roberto Romero, que es un amigo del de programa y de, de, de la radio, ni Will, en sí. general, ahí nos esperó, digo no, su porque iba acompañado yo, después me quedo solo. Este, pasamos la noche allí, una atención increíble. En Santa Rosa la pasé solo, tuve que alquilar ahí un lugar, eh, pero ya en La Paz una familia Robles, no sé si la conoces. De algo lo conozco. Bueno, este, <risa> no, fueron, fueron fabulosos conmigo. Este, me dieron toda Gracias. la fuerza para hacer esos cantidad de kilómetros hasta Desaguadero y ahí parar, uh -huh. porque seguir hasta San Luis era difícil, pero además, excesivo calor. Claro. Mira, yo pasé dos cosas. Este, no la cantidad de kilómetros sino el calor por ahí muy fuerte uh -huh. en la ruta este, las zapatillas pues se te llegan a sí, sí. casi a derretir este, y por otro lado el, me agarró el chorrillero en, el uh -huh. en eh, San Luis frío con viento frío pero pero como nunca decían uh -huh. este, así que bueno eso fueron después eh, dormir en una qué sé yo en una eh, como decía terminal de micros en Justo de Arac porque no había alojamiento por ningún lado. Pero también estaba la compensación a todo eso, Sergio, que fue que la gente conocía la historia. Uh -huh. Entonces, este, estando en un, en un almacén, preguntando por una radio, me dicen, lo están anunciando por la radio tal que... El... Yo no sabía nada. La misma gente me avisó. Uh -huh. Y el que estaba ahí, un cliente que estaba ahí, dijo, yo lo llevo, y era a 25 cuadras. Así que me llevó él, me dice, lo espero, ¿no? Es que no sé cuánto tiempo voy a estar. Claro, o sea, cosa de la gente, solidaridad. Y, este, y llegaste grande, a Buenos grande. Aires, Carlos, y llevaste el reclamo, ¿y, y qué pasó? Porque sé bueno, que te dieron un reconocimiento también en la legislatura de San Luis. De San Luis, que... sí, sí, sí, declarado de <coughs> interés provincial. Uh -huh. Y reitero, Sergio, gracias a vos, gracias a todos ustedes, gracias a Niwil, gracias al Diario Uno. Conocido por todos lados. Yo digo, decía Niwil, y enseguida nomás más allá de Justo de Arac, en, uh -huh. en lo que es Vicuña Maquena, en todos esos lugares, ya estaban esperando porque sabía que alguien de, de acá, de Mendoza, salía con esta caminata. Te juro que era este, conmovedor por ahí sí, algún, algunas sí, sí. cosas, ¿viste? Porque la gente más humilde, aquella que estaba sufriendo más, te ayudaba como nunca, te ofrecía un vaso de agua, un, un sándwich... Porque todos dirán, sí, pero yo creía que ibas a adelgazar más. No, la comida era muchas veces lo, lo rápido, sí, claro. este, pararse por ahí un, un uh, café y, y uh -huh. unas tortitas y seguir, sí, ¿viste? Sí. O sea, no era una comida que vos te sientas y, y, y comés tranquilo. Pero una satisfacción grande. En Buenos Aires sí me encuentro con cosas como, por ejemplo, estar en Plaza de Mayo con apenas dos o tres personas. ¿Pero por qué? Porque estaban separados los jubilados, especialmente los docentes jubilados. Uh -huh. Estaban los que están con el régimen nacional, otro régimen provincial, claro. bueno, esas cosas. Pero eso, no, en el en el ánimo mío, no, no me cayó no nunca, como. porque después fui al Congreso, dejé un proyecto que me había presentado la gente de San Juan, esta que me acompañó, sí. cuando salí de acá de Mendoza de la peatonal, un grupo grande de sanjuaninos este, me acompañó y me entregó un proyecto para a su vez entregar en el Congreso. Cumplí con todo, ¿Y alguien te abrió las puertas en el Congreso? ¿Alguien te escuchó, te, te, te recibió como debería ser? Sí, eh, no voy a decir este, el bloque, porque si no creen en esto, hasta me tuve sí, que marcar sí. con cuidado. Pero yo un día jueves, cuando ya toda la mayoría se había ido a las provincias, ¿y por qué recién el jueves, cuando estaba desde el martes yo haciendo cosas? Porque estaba esperando que me acompañen para no ir solo, porque toda fuerza, digamos, sí, sí. en los reclamos es mejor cuando cuando hay mucha gente. Bueno, estuve solo yo en el Congreso, y ahí te encontrás con que cuando se habla de todo esto que nos pasa en el país, Congreso con un hormiguero de gente, la biblioteca del Congreso, un hormiguero de gente y dos personas nada más este, leyendo. Entonces voy a decir, hay ciertas cosas en comisiones de, de ambas cámaras también, un mundo de, de trabajadores y, y sin trabajo o claro, sea, sin, no, hacer... sin actividad sí, sí, entonces sí. llegué el día jueves y tuve que buscar por todos lados en todos los bloques, tanto en el Senado como en diputado, alguien que me reciba hasta que conseguí justamente a alguien que es el eh, digamos, eh, secretario legislativo de uno de los bloques y se comprometió y yo con él este, me tuve confianza, ¿por qué? porque la propuesta era de San Juan uh -huh. y él era sanjuanino Así que si le falla, le va a fallar a sus propios comprovincianos. Le hice firmar, le hice este, de todas maneras le pedí todo el teléfono y la forma como ubicarlo mm. para a los sanjuaninos, que nos siguen mucho, Sergio. Sí, sí. San Juan, este, San Luis, este, estuve en 36 radios, desde acá hasta que salí a Buenos Aires, en dos canales abiertos y un canal sí. de, de, de cable. Y yo cumplí con lo que había que hacer, sí, sí, que claro. fue la difusión de, este, de esta problemática... Y te cuento una anécdota rápida. En el camino, porque todos dicen, pero ibas solo, ¿qué hacías? Eh, para evitar eso de, de estar pensando en cuánto te falta o cuánto caminaste, lo que hice fue inventarme palabras. Eh, por ejemplo, inventé la sistalgia. Pues decir sí, bueno, esto podría incorporarse al lenguaje nuevo. Es lo contrario de la nostalgia, vos no podés estar recordando siempre lo bonito o lo malo que te ha pasado y que en el camino, ¿viste? te vuelven a la memoria y un montón sí, de cosas, imagino. viste, en esa soledad del camino. Entonces la cistalgia es el recuerdo de lo que va a venir. Yo estaba pensando en, en las cosas que iba a vivir en, uh -huh. en, el, en, el, en el viaje. Este, y después así iba, iba inventando cosas para no tener que estar... Claro, este, pensando la en, en esta... mente ocupada claro, en lo claro. cuanto falta. Carlos, y, y quiero cerrar con esto, usted en su programa de radio, los, los, los, en, en Radio New Will, Además plantea la solución, digamos, no es que es solamente el problema, que lo conocemos todos, lamentablemente claro. los jubilados no llegan a fin de mes, esto no es ninguna novedad, pero usted siempre aporta cómo sería ¿no? una posible solución, que es sobre todo ir contra el trabajo en negro y generar mayores recursos desde ese lugar. Claro, este es más, yo lo he planteado esto eh, cada vez que he podido, y especialmente con el defensor de la tercera edad, defensor del adulto mayor, Allí en Buenos Aires, este, en un primer momento me desencuentro con él, pero después tengo una larga charla uh -huh. antes de la vuelta. Y quedamos en que el 5 de diciembre hay un encuentro internacional, esto te adelanto, uh -huh. eh, en Buenos Aires, de los adultos mayores y la problemática de las jubilaciones. Eh, voy a tratar de, de ir así. Eh, sobre lo que vos me preguntás, sí hay posibilidades de, solucionar, de mejorar. De mejorar. <coughs> y cuando dicen que no hay plata, sí hay plata. Lo que pasa es que el adulto mayor no lo toman en cuenta. Ejemplo, esta, esto, este bono que se va a pagar en, en, en dos sí, meses. Sí, ahora en dos veces. Ningún este, jubilado lo, lo puede cobrar. Lo va a recibir, cobrar. no, ningún. Li, ya por el hecho de ser jubilado. Claro, 40 mil pesos y no pueden recibir esto. Me parece que no están pensando en los grandes, ¿me entendés? Sí, sí. O sea, te doy un ejemplo rápido. Hay mil ejemplos de lo que pasa, y el que nos hemos olvidado de un sector importante, grande de, de nuestra sociedad, Tal vez es una cuestión cultural que tendremos que trabajarla. ¿no que, porque muchos creemos que nunca nos va a llegar. Y a todos nos va a llegar. Claro. En algún momento siempre parece, Carlos, que, que nosotros nunca vamos a ser este, jubilados. Y sí, va a pasar. Entonces hay que solidarizarse hoy también, hasta incluso por una cuestión egoísta nuestra de pensar en, en nosotros hacia futuro. Claro. Te cuento la, la, la última. Eh, en esas otras palabras que te decía... Y, <risa> Pensaba un montón de cosas mientras caminas, viste... mirando las piedritas, el árbol que viene para ver si te paras un, un minuto. Eh, se me ocurrió la palabra esperancia. Es la espera con, con ansia o esperancia que es este, la espera con ansia de un montón de gente grande. Uh -huh. Y yo digo, ¿por qué eso? Es una espera con, este, en la que corren los días sí, sí. mucho más rápidos que en la gente joven. Ahí sí que es a esa, esa espera con ansia o esperanza. Era, lo, lo imaginaba yo, en eh, cada una de esas caras que estuve viendo, esa gente que estuve viendo. Eh, te puedo nombrar todos los pueblos por donde pasé, y todos con la misma esperanza. Me tocó mucho, eh, con esto, no sé, por los tiempos, eh, quiero terminar, que es en Justo de Arac, uh -huh. Un pueblo castigado por haber... Perdido el tren. Perdido el tren. Ahora lo recuperaron. Uh -huh. Y Llega los sábados de Buenos Aires y regresa a Buenos Aires los domingos. Uh -huh. Eh, muy castigado, pero ellos tuvieron la... A ver, la inteligencia que me hubiese gustado que acá en Mendoza pasara. Allá mantuvieron los, los, los trenes, no lo dejaron desguazar, como acá en Mendoza se perdió un montón de material ferroviario en la provincia. Muchísimo. Claro. Eh, entonces, para el Día del Niño, ese pueblo que es netamente ferroviario, uh -huh. organiza, pone una locomotora y tres o cuatro vagones llenos de, de chicos... Los hace pasear cuatro o cinco kilómetros llenos de globos y demás, porque nunca perdieron ellos. Esa, la a la de, esperanza de, de que de vuelva, que el, vuelva tren. el tren. Claro. Y ¿entendés? como justo hará ¿cuántos otros pueblos que lamentablemente sí, desaparecieron? Sí, sí, sí. Vicuña, sí. de, Maquena y, y, y todo lo demás. Y tenemos muchísimos acá, Montecomán, por ejemplo, que no han desaparecido, pero la verdad perdieron mucha fuerza porque sí. giraban en torno al tren. Y así hay muchos ejemplos. Carlos, gracias por, por haberse no, hoy no. levantado temprano. Sé que está cansado, obviamente, después de semejante caminata. este Y ojalá tenga eco esto que usted ha llevado a Buenos Aires. Sergio, un saludo de Martín. Creo que lo conoces. Martín, sí, debe ser de, eh, de, un amigo de, de, de Villa Mercedes. De Villa Mercedes. Sí, sí, sí, bien. que sé que estuvo con usted también ahí. Sí, sí, Gracias, claro Carlos.